Espino Amarillo, un regalo de vitaminas, conoce todos sus beneficios. El Espino Amarillo es un arbusto rico en vitamina C, con aplicaciones medicinales y cosméticas, que constituye un aliado natural de la salud gastrointestinal y del cuidado de la piel. Conoce todos sus beneficios. Las bayas del Espino Amarillo constituyen un aporte privilegiado de vitamina C, y su aceite, obtenido de la pulpa y las semillas, se revela como un magnífico restaurador cutáneo. Este bello arbusto, utilizado también en jardinería, nos brinda un amplio espectro de beneficios para la salud, pero también de remedios para cuidar de nuestra piel, como veremos a continuación. El espino amarillo es un arbusto que forma densas barreras allí donde crece, muy estimado en jardinería y del que se obtienen aplicaciones medicinales y cosméticas muy valiosas, a pesar de que no es precisamente una planta muy conocida y solicitada en los herbolarios. Los frutos son comestibles, muy nutritivos y se toman crudos en zumos y jaleas, pero además son muy buscados por las aves silvestres. Este arbusto de la familia de las oleanáceas, conocido por los botánicos como Hipopae ramoides L, alcanza entre 1 y 3 metros de alto, o lo general más bajo. Muy ramificado desde su base, presenta ramas leñosas armadas de pequeños espinos, hojas alargadas, linear, lanceoladas, de hasta 8 centímetros de largo y de color verde grisáceo o plateado por el revés. Las flores poco vistosas están recubiertas de escamas de tonos verdosos, las flores femeninas son solitarias y las masculinas aparecen en racimos colgantes. La parte más vistosa de este arbusto son sus frutos, esféricos y carnosos de color anaranjado brillante con unas o varias semillas en su interior. Es frecuente en ambientes costeros sobre dunas y arenales marítimos, pero también en riberas fluviales y márgenes forestales. Está extendido por gran parte de Europa y de Asia Central y septentrional en diferentes subespecies, pero en la península ibérica solo se conoce una población en el Pirineo de Huesca, estrictamente protegida. Se ha plantado mucho en parques y jardines, aunque en los últimos años Bastante menos. Los frutos del espino amarillo se han consumido desde la antigüedad y su uso forma parte de la cultura popular de muchos países europeos. Se cosechan cuando alcanzan su madurez o justo antes. De la pulpa y las semillas se tiene un aceite vegetal con grandes. Aplicaciones medicinales y cosméticas como veremos Los principios activos de los frutos del espino amarillo quedan resumidos a continuación aunque existen diferencias según sea a su especie Los frutos son una fuente privilegiada de vitaminas del grupo B en especial la cobalamina o vitamina B12 pero también de vitamina C, D y A su contenido en vitamina C supera al de los cítricos y otras frutas de consumo corriente. Vitamina E o tocoferol, necesaria para la regeneración celular y como antioxidante. Antocianinas y carotenoides en la piel de la fruta y en su aceite. Compuestos fenólicos como glicósidos, flavonoides, ácidos fenólicos con capacidad antioxidante. ésteres y otros principios aromáticos como el ácido metilbutanoico y el ácido benzoico, entre otros muchos, fucílicos, fitosteroles, citosterol, estimacterol, avenasterol, etc. ácidos grasos insaturados en su aceite, palmítico, el linoleico y otros ricos en grasas del tipo omega-3 con una gran capacidad antiinflamatoria, salas minerales, calcio, potasio, hierro, magnesio, sodio, zinc selenio, proteínas y aminoácidos, ácido aspártico, treonina, lisina, etc. Estos principios activos confieren al espino amarillo propiedades vitamínicas, nutritivas, remineralizantes, energéticas, antianémicas estimulantes, astringentes, antidiarreicas, antioxidantes, demulcentes, antiinflamatorias, hipolipeniantes, ligeramente hipotensoras y cicatrizantes. El espino amarillo es un arbusto que además de ser apreciado en jardinería y ofrecer frutos muy nutritivos que se pueden comer crudos o añadir a zumos y jaleas, también tiene propiedades medicinales y cosméticas. Te explicamos los principales beneficios para la salud del espino amarillo y en qué caso se debe limitar o evitar su consumo. Aporta energía contra el cansancio por su alto valor vitamínico y remineralizante de hierro, las bayas del Espino Amarillo se indican como aporte energético y de constituyente, ideal para suministrar en casos de debilidad general, astemia, fatiga general y deportiva, convalescencia y como coayudante en tratamientos antianémicos. La importancia nutricional del Espino Amarillo y sus posibles beneficios para la salud, así como sus usos tradicionales han sido recogidos en diferentes estudios como el de la Universidad Rumana Stephen Selmir, publicado en Us National Library of Medicine. Útil en la montaña es un apoyo a considerar para el deportista asiduo como aporte nutricional, proteínico y vitamínico para los montañistas, escaladores y expedicionarios que lo puedan incluir en su mochila. Aliado de la salud gastrointestinal se consume como alivio tradicional para distintos problemas digestivos como indigestiones, gastritis, úlceras gástricas, ardor estomacal y otros desórdenes gastrointestinales. Antioxidante y antiinflamatorio. Su eficacia como agente antioxidante, inmunoestimulante y antiinflamatorio en afecciones gástricas y respiratorias. Queda reflejado en diversos estudios consultables por internet, como el referenciado en el portal de Pharma Innovation. Hacer frente a diarreas. se indica como astringente y de antidiarreico en caso de diarreas estacionales o las provocadas por alergias alimentarias. Protección respiratoria. Puede contribuir a aumentar tus defensas y te ayuda a prevenir las afecciones respiratorias como resfriados e infecciones víricas como la gripe. No tenemos noticias de que se haya ensayado todavía en el caso del COVID. Protege el corazón. Se comporta como protector cardíaco. Puede inhibir la agregación plaquetaria Ayuda a mantener a raya los niveles de colesterol y los de tensión sanguínea y pueden ayudar a prevenir la arteriosclerosis. Cuida del hígado. Se le atribuyen efectos hepatoprotectores como restaurador de las células hepáticas. Restaurador cutáneo. El aceite de espino amarillo tiene una gran capacidad regenerativa y antiinflamatoria sobre los tejidos cutáneos dañados o inflamados. Su aplicación sobre quemaduras simples, quemaduras solares leves, escaldaduras, semas heridas superficiales, porúnculos y erupciones cutáneas, ha mostrado una notable eficacia. Sobre heridas picadoras de insectos y desgarraduras aporta un necesario efecto cicatrizante. Por el contrario, no se ha mostrado eficaz sobre las lesiones de dermatitis atópica. Se puede consultar un estudio de la Universidad de Portland sobre la eficacia del aceite de espino amarillo como protector y reparador de las mucosas cutáneas. Buen hidratante. El aceite se comporta también como un excelente hidratante y dermoprotector muy útil para aplicar sobre pieles castigadas o prematuramente, envejecidas, resecas o arrugadas, así como sobre durezas y pieles escamadas. Aliado en la menopausia, se ha usado como hidratante y democente para tratar la sequedad vaginal en mujeres pre- y menopáusicas. Potencial anticancerígeno, en algunos países como Finlandia o Suecia, se han hecho ensayos con extractos de espino amarillo para evaluar su posible efecto antitumoral. Precauciones con el espino amarillo. Los frutos del espino amarillo son en líneas generales seguros y no se conocen efectos secundarios remarcables a causa de su consumo. Como medida de prudencia, no obstante, cabe tener en cuenta estas excepciones. Por falta de ensayo suficiente, no se recomienda tomarlos de forma continua en el embarazo y en el periodo de lactancia. Por su carácter astringente, se recomienda evitar la toma del espino como medicina al menos durante las dos semanas posteriores a una intervención quirúrgica. Consulta con el médico si estás tomando medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios. Consulta también con su médico si estás tomando medicación por cardiopatías, hepatopatías y colesterol alto.